Mientras el mundo vivía los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Perú una historia sangrienta hizo temblar a todos los peruanos. El 2 de noviembre de 1944, Mamoru Shimizu asesinó a siete miembros de dos familias japonesas. La policía halló los cadáveres al día siguiente. La autopsia confirmó que las víctimas fueron golpeadas con un arma contundente y que los cadáveres presentaban múltiples traumatismos en la cabeza y en la cara, inferidos por mano ajena. El 12 de noviembre de 1944, el excombatiente de la guerra chino-japonesa confesó ser el único autor del horrendo crimen tras un careo con su esposa. Casi cuatro años después de los homicidios, dio comienzo el juicio. Al ser interrogado por las autoridades, el japonés cambió su versión y sostuvo que cinco enmascarados habían sido los autores de la masacre, pero que no había hablado antes de ellos porque los delincuentes lo habían amenazado con asesinar a su esposa y a su hijo. Sin embargo, el fiscal pidió 25 años de prisión y un pago de 70.000 soles como reparación civil. Años después Mamoru Shimizu murió en la cárcel tras sufrir un paro cardíaco y haberse convertido en el primer asesino en serie del país.